Hola mis Curlis, bienvenidos a vuestro canal de YouTube, esto es Curly Mange y yo soy Carmen Mange y hoy voy a hablaros de este chaleco de Zara. ¿Eh? mira qué chulo es, eh, pues nada, si queréis saber más sobre este chaleco de Zara, sirviendo de este video <risas> Bienvenidos a vuestro canal de Curly Mange. Ya sabes que soy Carmen Mange y este canal es para todas las mujeres afro, pero sobre todo las que tienen 4C y para todas esas mujeres también que están interesadas en formar parte de nuestro mundo afro. Es un mundo maravilloso, increíble y lleno de poderío, ¿vale? Entonces, vamos a seguir hablando de este chaleco Cozara y por qué lo he elegido, ¿vale? Hacía muchísimo que yo quería comprar un chaleco porque creo que es una prenda que, que, que tiene que, o sea, una prenda muy eh, una prenda imprescindible en el armario de, de una mujer, ¿vale? A, a, por lo menos a mí me parece porque un, por un chaleco siempre te saca también de apuros, ¿vale? Eh, imagínate que tienes que ir a trabajar o tienes que ir a una entrevista de trabajo y dices, madre mía, no tengo chaqueta o tal o lo que fuera. Eh, uf, pues te pones eh, lo que es. Un chaleco, una camisa debajo, tu abrigo y ya está. Y con eso ya estás vestido, aunque no tengas una chaqueta de traje, ¿sabes? Ya estás preparada para ir a esa entrevista. Entonces, eh... Más para mí también, eh, a lo mejor la pregunta sería, ¿por qué he elegido esta prenda? vale? Porque para mí hay unas premisas que yo siempre cumplo a la hora de comprarme la ropa, que es una, que sean asequibles a mi bolsillo, es decir, yo no quiero comprarme algo que yo luego tengo que estar sufriendo, que, oh, ¿por qué me compré este que me gastó el dinero y no puedo pagar tal? Eso no me gusta. Dos, que sea una prenda atemporal, es decir, que no importa que me lo ponga el año pasado, este año, dentro de tres años, sea una prenda que siga estando actual y un chaleco siempre es actual, eh, te lo pongas con una camiseta, te lo pongas con una chaqueta y sobre todo que si es un color así neutro como el negro que siempre pega con todo y aparte te lo puedes poner con vaqueros, con falda, con pantalón, eh, chaqueta y con unos pantalones normales, ¿vale? Yo, porque yo lo he probado, por utilizarlo con el uniforme, eh, de, chaque de un pantalón, chaqueta negro, con mi chaqueta. Eh, he probado llevarlo como lo llevas ahora, eh, perfectamente, casa muy bien. Entonces ya somos dos cosas. Luego, tercero, me gusta calidad-precio. Cuarto. Que me sea durable, ¿no? Eh, que yo, o sea, yo vea que es un material que me va a durar. Y luego, quinto, que me pegue con todas las cosas que yo tengo en el armario. Yo no quiero tener una prenda que solamente me pueda poner con un pantalón o con una falda, ¿eh? Uno, porque me estoy siempre moviendo de país últimamente, que no, no tengo mucha estabilidad a nivel de estar en los sitios. Estoy buscando eh, mi espacio. Eh, hace poco estuve en, estuve en África. Eh, he estado, eh, estuve en Estados Unidos también. O sea que aún estoy buscando después de, de ciertas cosas que han pasado en mi vida. Todavía no he encontrado un lugar eh, en el que yo realmente me sienta en casa. Yo pensaba que donde yo estaba antes en África es un lugar que yo podía construir mi proyecto de vida, pero eh, por suerte o por desgracia, esto no ha podido ser. Mm, hay virus, ciertas circunstancias que no me han permitido hacer esto. Entonces, claro, yo, como digo, yo a un de eso soy como una tortuga con eh, la casa a cuestas. Entonces, yo no quiero tener muchas cosas. Eh, mm, Encima de que llevarme a los sitios, no quiero cuatro prendas que yo pueda meter en la maleta y que con esas cuatro prendas se pueda empezar eh, al día siguiente una nueva vida, ¿me entiendes? Entonces, realmente para mí este chaleco tiene todas esas cualidades, es decir, es, es atemporal, yo sé que este año el otro me voy a poder poner, el, lo que, por ejemplo, el tejido es lana, que, que es, un, es un tejido que siempre está de moda, que siempre abriga, dos, es calidad-precio, me lo pude costear, no tuve que sufrir mucho para ello. Tres, la meto en la maleta y voy. Y cuatro, es una prenda que puedo poner con todas las cosas que yo tengo en mi armario, lo cual es súper importante, ¿vale? Así que eh, me ha encantado, ha sido una de las compras de Zara que realmente eh, puedo decir que sí, sí he acertado y que estoy contenta de que... En su colección del año pasado de los mismos incluyeran chalecos, pero que chalecos de todos los tipos y para todos los gustos, ¿vale? Me eh, había un gusto clásico a la revestir la mayoría de las veces, entonces a mí este chaleco realmente para mí ha sido como un you must have que yo tenía porque yo andaba buscando un chaleco así y miraba por todas las páginas y un día salí, entraba a trabajar. Yo entré en Zara un momento, entré en Zara y lo vi dije, madre mía, además me acuerdo que ese día justamente me faltaban cinco minutos para entrar y no lo pude comprar. Dije, madre mía, extra small, que es la talla que tú eh, talla extra pequeña, a ver si mañana está. Y, y salí antes de casa me fui a Zara, ahí estaba, me compré mi chaleco y le dije a la, a la venganza ¿te importa si me lo pongo ahora? ¿lo pago? ¿me lo pongo? ¿te estás segura? Digo, sí, realmente porque es que es lo que yo andaba buscando y soy una persona que no me gusta estar devolviendo ropa no, no, es que, aparte soy muy vergonzosa eh, para esas cosas me da vergüenza ir a devolver prendas entonces siempre que compro algo intento que sea exactamente lo que yo quiero de la misma talla, el mismo color o sea, estar muy segura en la visión de que esa prenda, una vez que la saque de la tienda ya es mía para siempre, que yo no voy a tener que devolverla porque no, no va con mi carácter, es algo, y cosas que me han gustado, vale. Entonces, pues mira, um, thank you, muchas gracias, Sara, por haber creado este chaleco en nuestra colección. Aconsejo a las mujeres que tengan un chaleco porque siempre os va a sacar un apuro para entrevistas, para a lo mejor si queréis un poco más elegantes más monas, porque un chaleco la verdad es que ayuda mucho si te pones, imagínate, por ejemplo, si tú es una falda, te pones tu camisa bonita, tu falda, tu chaleco, unas medias y unos tacones y una chaqueta y ya estás vestida. Vale, incluso con unos va una chaqueta vaquera le puedes sacar partidos si te pones un castillo de cuello alto eh un color, vamos por ti, pistacho o azul eh, cielo, te pones tu chaleco negro, te pones tu chaqueta vaquera, con tus vaqueros, ya estás vestida, entonces siempre es una prenda que es, la verdad es que es una prenda muy práctica, atemporal y que realmente yo aconsejo, así que estoy encantada con ese chaleco de Zara, la verdad es que ha sido más cierto, ha sido de esas cosas que Carmen compra y dices, yes, sí, bravo, sí, es un, y además, para mí es un must-have de los productos que tiene Zara, yo no sé si ahora en la colección del año 2022 van a sacar más chalecos, probablemente si sacan alguno que me guste, probablemente lo voy a comprar, a lo mejor un tono marrón, porque me gustan mucho los colores clásicos para vestir, los marrones, los azules, los grises, porque creo que son colores que realmente que... Eh que no tienes problemas a la hora de combinarlos y que siempre que se hagan de al puro y que son colores que, y, y, y, y prendas que se si son sencillas no van a pasar de moda y que con ellas puedes empezar mañana mismo una nueva vida y nadie va a notarlo así que espero que os haya gustado mi review de Zara me encanta eh, la talla extrasmall, pequeña muchas gracias Zara por seguir haciendo la talla XS para las mujeres petit thank you te lo agradezco mucho así que nada, besitos y recomiendo a todas las féminas que tengan Pongan un chaleco en su vida. Chao, chao.